This is for the 7 Quiero otro año próximo, tendrás que saber que el juego fue diseñado para funcionar en su época y actualmente tiene muchos detalles a resolver. Ah, y también, de todos modos el juego en base tiene una gran cantidad de detalles muy imperceptibles, pero que pueden ser muy mejorados. Hace unos años subí varios videos de mods gráficos y esenciales, los cuales perdí muchos de ellos y Silent, y pues parche de Silent en español, o una taza cercana a las 30 fotogramas, ya que es imposible jugar a más de eso, y a 60 ni se diga, o más inclusive, objetos o cosas de la versión del Playstation 2, e igualmente agrega correcciones y agregados de la versión de Xbox, también mejora la vegetación del juego y de las texturas, aparte incluye un parche que corrige y mejora las texturas del juego en general, e increíblemente agrega luces y sombras en todo el mapa.